Está corriendo un sismo de mayor intensidad, más o menos, Niquique. La embarró este terremoto, man. yo creo que debe ser, haber sido grado 6, más o menos. Si, sí, ahí nomás. Bueno, si fue, tenía que venir ya, si estaba temblando harto de ayer que. 刚才这地震 皮了爬拉耶, 哎呀 Comenzamos con un tema realmente preocupante, el hambre en el mundo. Un estudio anual de las Naciones Unidas, publicado este 13 de julio, descubrió que decenas de millones de personas han engrosado las poblaciones con desnutrición crónica en los últimos cinco años. Se trata del último informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que estima que casi 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, un incremento de 60 millones desde el 2014. Los altos costos de los alimentos y la falta de acceso a los mismos son la ecuación para que miles de millones no puedan comer de manera saludable o nutritiva. Según el estudio, quienes padecen de hambre son más numerosos en Asia, pero se expanden más rápido en África. Ahora bien, la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la ONU, podría llevar a más de 130 millones de personas al hambre crónica para fines de 2020. La meta de la ONU de cero hambre en el mundo para el 2030 se escapa de las manos. ...foco de tensión es Taiwán, que realizó ejercicios militares de fuego real para hacer frente al, a una eventual invasión de China con la participación de alrededor de 8.000 personas. El paso seguramente provocará el disgusto del gigante asiático que considera a la isla parte inalienable de su territorio. Funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos revelaron por primera vez los detalles de su proyecto de misil hipersónico. Es el proyectil que Donald Trump ha calificado como un misil super duper. Un alto funcionario del Pentágono dijo que el presidente ha mostrado un especial interés por el misil que el mandatario afirma viaja 17 veces más rápido que la velocidad del sonido. El funcionario de defensa matizó. Explicó que en realidad a lo que se ha referido Trump es a una prueba realizada en marzo sobre el Océano Pacífico, donde volaron el misil 17 veces más rápido que la velocidad del sonido. No, Hermíticos que están often marcando es ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti, ¡Ya me ¡Ya me lo ha cambiado todo. El mundo será distinto tras la pandemia. Es una frase que escuchamos a menudo, pero ¿qué significa realmente? Las crisis ya no son abstractas, ahora nos afectan a todos. Aunque el miedo y la preocupación persisten, ¿podemos aprender algo de esta crisis mundial? Si la humanidad no hubiera sido capaz de aprender de crisis graves como la actual, no estaríamos aquí. Wären wir nicht hier. Tristan Hawks, experto alemán en análisis prospectivos, es optimista. Esto también cambia nuestra percepción de cómo lidiamos con las crisis, aunque no sean en nuestro entorno inmediato. Más y más rápido. Una economía basada en el crecimiento ha sido la tónica de las últimas décadas. ¿Podemos seguir así o debemos reformular nuestras metas? Y ¿estamos en condiciones de hacerlo? Hawks cuestiona un crecimiento basado solo en el aumento de beneficios. El paradigma de crecimiento cambiará un poco. Y con esto no me refiero al crecimiento habitual, sino a otro. Es muy posible que dentro de un año se incluyan otros factores en el cálculo económico, como la felicidad y la satisfacción. En Estados Unidos parece estar creciendo un fenómeno muy preocupante. Fiestas organizadas con contagiados de coronavirus para poder infectarse y así lograr una presunta inmunidad. En Alabama, por ejemplo, estudiantes universitarios de Tuscaloosa habrían organizado COVID parties, fiestas de COVID, para apostar por quien se infectaría con el virus primero y el enfermo se llevaría a casa una gran cantidad de dinero. No, no.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 Крыши слетела. О! Капец. Просто капец. Братаны, норма. Смотри. Норма. Норма приехала, называется. Старой нормы нету. Скорые прилетели. Вот, все. Вот. Вот, смотрите, что. Вот что творится все. Вот оно все Вот оно все накрыло Что можно было Это норма Все, весь пенопласт летает. Крышу сорвало. Да, да, да, да. да, Если бы ты так быстро не ехал бы. Все, крышу сорвало. Ужас, ужас, ужас. Весь пенопласт. Это вот с этого, что ли? na concha, assim, Olha a Pontiguá. A Pontiguá, nesse momento. Es el Kangaroo Bot, un nuevo robot japonés que se asemeja a un canguro. Comenzará a trabajar en agosto en las tiendas de conveniencia Family Mart y estará acomodando alimentos y bebidas. Con la ayuda de este robot, su fabricante TeleXistence espera acelerar la automatización en tiendas minoristas. El Kangaroo Bot será operado remotamente por personas hasta que su inteligencia artificial pueda imitar los movimientos de los trabajadores humanos. Si el desempeño del robot es exitoso, Family Mart emplearía a más trabajadores robóticos en 20 tiendas en Japón desde el 2022. Precisamente en este mes es cuando más se va a poder percibir este cometa gracias a su cercanía con el Sol. Pero le digo, cada 6.800 años pasa este cometa según los cálculos que ya se han realizado por los especialistas. Precisamente conversamos con una especialista, con una gran divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, en México. Y esto fue parte de lo que nos dijo de este cometa. ¿Qué sabemos de este cometa, doctora? Bueno, pues como cualquier cometa, en principio es una roca mezclado que está más o menos, bueno, que está compuesto más o menos de hielos y rocas, un agregado amorfo, frágil de estas sustancias. Los cometas forman un envolvente alrededor del sistema solar que se llama la nube de Oort. Y de repente una de estas rocas cae hacia el sistema solar porque colisiona con otro, o porque pasa una estrella por ahí, y se transforma en un objeto que gira en una órbita alargada en torno al sol. En este caso, 6,300 años. Así es que si no lo ven... Conozca a los nuevos cocineros que están causando sensación. Los llaman Sally y Flippy. Estos robots pueden cocinar, voltear hamburguesas y mezclar batidos de frutas. Y según sus propietarios, tienen cada vez mayor demanda debido a la pandemia del coronavirus. Desde la pandemia, el potencial de esta tecnología y también la demanda han aumentado exponencialmente. La compañía Boris de California asegura que el año pasado vendió 125 de sus robots a un costo de 35 mil dólares. Pero ahora, tras la pandemia, sus ventas aumentaron en un 60%. Ahora, algunos piensan que los robots pueden pasar de ser una novedad a una necesidad. En realidad es algo que no vemos como un reemplazo para los trabajadores, lo vemos como un empoderamiento para el equipo. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el riesgo de contraer coronavirus por preparar y consumir alimentos fuera del hogar es bajo, aunque se han reportado brotes entre empleados de restaurantes y clientes. Pero en el pasado los robots cocineros no siempre han tenido éxito. Sigo siendo escéptico de que tendrán mucho éxito y si lo tienen, tendrán éxito durante la pandemia, pero luego desaparecerán tan rápido como aparecieron. El futuro de estos cocineros, solo el tiempo lo dirá. Fernando Gómez, Voz de América. Cosa? È stato peccioso. Resto per morire. Guarda le macchine. Sotto casa mia. Guarda, guarda tutti i poliziotti. Guarda, la gente sta morendo. Lo capisci? Guarda. Guarda tutta. Guarda casa mia. Guarda. Andiamo. Si corrono. Vediamo chi arriva prima. Tra, del... Ritardo! Tardo. questi sono in ritardo. Questo è stato che ah. arriva prima. <ride> Guardate, anche quello... ha raccolta vestiti usati. Quello raccolta vestiti usati si è messo a correre. Oh, Guardate. <ride> Taletta macchina, la macchina si la... spostò. La... ci sono tutte le macchine che sono, cinquantina di macchine sott'acqua persone che cavolo di Dio oh cavolo io non ho mai visto una cosa del genere Madonna oh. Santa Gesù mamma mi sa... guardate che cosa c'è qua, guardate che scelta da quel di Calabria, mamma, guardate in chiesa che cosa c'è, tutto fango, tutta la chiesa infangata, guardate che c'è là, la fermata non c'è. che piange guardate ragazzi una cosa una devastazione così non l'ho mai vista c'è la gente che guarda la polizia in mezzo all'acqua e cerca di tirare fuori le persone guarda le macchine come galleggiano ragazzi una devastazione così non l'ho mai vista una cosa impressionante ¡Vas a नमस्कार दोस्तों ये दूसरा दूर्श्य मेरे घर से जो के दिख रहा है घरों में रास्ते में पानी भर चुका है और जो लोग ग्राउंड टूर पे रह रहे हैं उनके घरों में ये कारी के मोमेंट से पानी अंदर आ रहा है मैं चाहता हूँ बीएमसी स्टाफ जल्द